Como ahí nos dicho fuera de cámara, se está registrando una altísima participación en este recinto electoral. No hay ningún indicio de fraude hasta el momento. Estamos llevando estas imágenes para ustedes que quieren saber las... De primera mano sobre las primeras paraguayas, en este caso de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Informó para Noticias Video David 1, David Alejandro Majilba. Buenas tardes.